Vamos a esta web, copio la dirección y la dejo en la descripción del vídeo. Clic en Download. Localizamos la descarga. Con doble clic de ratón, entramos a la carpeta comprimida, seguimos, hasta llegar al ejecutable y lo instalamos. Abrimos el programa. Escogemos Taskbar Location. Top Restar Explorer.